de ocasiones cuando me refiero a que nuestro país es el circo más grande ni los hermanos Fuentes Gasca ni el circo se llevan pero además decíamos nosotros en el día de antes de ayer cuando seguíamos hablando son, con respecto a la pandemia que esas imágenes que nosotros mostramos eh, que se mostraron que se hicieron viral lo que pasó el pasado domingo en el Malecón en de el la teteo. República Dominicana en el Teteo sí el nuevo, eh, ¿Cómo se llama? De ¿La nueva vacuna? Sí, el teteo eh, Teteo, teteo vacuno. Entonces, el que veía esas imágenes en los medios internacionales, eh, se, tenía, se pudo, pudo tomar la percepción, hacerse la percepción de que es el más, único país que fue Nueva York, que dijo, voy a que, abrir porque ya no que ya, en El ya, único ya país donde teteo, ya eh, se extinguió el, el COVID-19 fue la República de ¿Le van a dar certificado? La OMS no va a dar un certificado. Porque el hecho de usted ver, exactamente, el hecho de usted ver... <ríe> con un, un grupo de gente eh, tan numeroso en un área como el malecón miedo, que es para esparcirse en un lugar de esparcimiento de ir a beber y todo ese tipo de cosas usted ve por ejemplo esa gran cantidad de personas bueno, República Dominicana podemos ir ya de, de vacaciones tranquila. porque ya en, en ese país, en ese pedacito del mundo ahí no hay COVID eh, si esas imágenes recorrieron el mundo como tal pues no hay problema pero, oh sorpresa, seguimos siendo nosotros un país muy especial. En el mundo se está luchando contra la corrupción, contra la malversación de los fondos, ¿verdad?, eh, de los estados. No solamente el nuestro, sino en todos los países, por ejemplo, de esta área de, de, de del, Latinoamérica. De, de Latinoamérica cómo los presidentes terminan su periodo eh, preso, preso por malversar, sí. por hacer el uso incorrecto de los fondos que no son de ellos, que no, no son de ustedes y no son nuestros por, por concepto de los impuestos que nosotros pagamos. Nuestro país, eh, recuerden que decíamos y lo seguimos diciendo, se, ha creado grande, o se han creado grandes expectativas con respecto a este nuevo gobierno que preside, Luis Abinader. Y reiteramos, nosotros no tenemos la más mínima duda de que la intención y la voluntad del presidente es esa. Es cambiar la cara a este país, sobre todo en términos de corrupción, por lo por la manera como él ha ido manejando y la muestra que dio en principio. Fue, por ejemplo, de la, el nombramiento de la Procuradora General de la República y la, vamos a decir entre comillas, la independencia, eh, que él ha permitido para que sea la justicia, para que sean los organismos que tienen que ver con... con con hacer que se cumplan o no la ley, hagan lo que le manda la ley. Más sin embargo, más sin embargo, recuerden que el partido que tiene la mayoría en el Congreso, en la Cámara de Diputados, es el partido en el gobierno que es el PRM. Pero parece ser, parece ser que el presidente de la república está eh, tiene un discurso, tiene una visión, está tocando, flau tocando es flauta y, y, y violines. Los, y y, su, y los diputados. Los, los miembros de la Cámara de Diputados que son del PRM están eh, en otra cosa, están okay. en otra sintonía, no están en sintonía con Estoy lo que diciendo, quiere Uno el tocando flauta y otro violín. República. Entonces, eso puede crear serios problemas, serios problemas. Hay un partido que está haciendo una cosa, hay un el poder ejecutivo centrado en lo que quiere hacer y los otros haciendo otra cosa. ¿Por qué yo digo esto? Cuando hablamos de corrupción estamos hablando y ese fue el, el discurso que enalboraron los en ese momento candidatos Viste, a diputados, quien diputado quien lo y llevó al poder fue la, eso, la Entonces, impunidad. ¿cuál es, de esa cosa? Cuando usted cuando se hace un levantamiento, se hace una medición, lo primero que dice el, que decimos los dominicanos es que este país está en estas condiciones es por la corrupción. Claro. Y, y la impunidad no la corrupción no. no la corrupción no la impunidad voy para allá eh, la corrupción que ha afectado a este país y por qué hay corrupción porque no hay régimen de consecuencias no, y ahí voy ese es un titular que tiene que recorrer también el mundo entero y poner nosotros en la palestra pública. Que yo espero no, no, no, que yo lo haga, que yo lo no. ha visto mal, que fue incorrecto, que fue un error que cometió, por ejemplo, el medio cuando de, puso de, que de, de el, el, el, la, la, la penalidad por corrupción. Años. Son 60 años, que eran, el Código no, penal. Que Eran 10 años, de 4 a 10 años. Oh, sorpresa. Son 60. Los diputados aprobaron bajarlo de 10 años. A solo tres años ajá, por, ajá, pero venga acá La penalidad por corrupción ¿Y tú sabes cuándo dice el Código Penal? Son entonces, 60 que dice el Código sabe, Penal Usted sabe lo que estamos haciendo con, Estamos incentivando la corrupción Víctor, pero que, que entre, estamos, entre bomberos Entre bomberos no se pueden pisar la manguera entonces, Estamos incentivando la corrupción pero, con eso Dios. Que no es el discurso No es el discurso desde, que, desde antes y después ha, eh, ha tenido el presidente de la república Mira, aquí la corrupción Entonces, debe de agarrar a esos corruptos y vender, ponerlo en el parque riquillo, en cuero, llevarlo sí, a Yucatán y quitarle todo. No, no es, es que debiera, es, es, que, serio, es que no es. Que está debiera. la ley ahí. Pero mijo, es que no lo van a hacer. ¿Pero tú no oyes lo que estoy ¿Pero diciendo. Pero te estoy diciendo que entre bomberos ¿En se pisa la manguera. Pero lo que estoy diciendo, la ley, la ley establecida, el proyecto, el anteproyecto de ley que llegó a la cámara decía, a, eran de, la pena. de 4 a 10 años. Sí. De, no, no, de 4 a 10 años la penalidad por actos de corrupción. Pero, aprobaron. Visto, pero es que es mejor por, ser corrupto que médico. Pero, entonces, aprobaron, Sergio, redujeron eso que establece ante el proyecto de ley a, a solo tres años. Visto. Entonces, pero, con eso estamos incentivando la corrupción. No, no, algo que contradice, que se contrapone a lo que es la voluntad y el Víctor. deseo y lo que ha estado enarbolando el presidente de la República. Entonces, yo te voy a decir, es mejor ser corrupto que ser ingeniero. Ingeniero son cinco años. Entonces, yo es que... mejor que ser corrupto. Es mejor ser. Es corrupto que ser médico, el médico duraba hasta 12, 15 años estudiando. O sea, quiere decir que tú tienes una presión de 10, 5, 10 años estudiando, sin embargo, tú, coges, tú te haces millonario y coge la vuelta, como dicen los muchachos del barrio, por 5 años, tú la coges la vuelta y quedaste con, con, con 300, 400, 800 millones de pesos en los bolsillos, tú coges 5 años por eso, quisiera, sin ningún problema. Yo quisiera preguntarle, yo quisiera preguntarle, a nuestros diputados, no a los 200 y pico, no, a nuestros diputados. A del gobierno. No, no, del gobierno, no, a, a, a nuestros diputados. Ah, nuestro. No, no, no, no, Yo quisiera preguntarle a Lupe Núñez. Yo ¿Cuál? quisiera ¿Quién preguntarle. ¿Quién es? es ese? Eh, Lupe Núñez, el representante de esta zona diputado? Diga, sí. A Lupe Núñez, sí. Sí, dígame, dígame. A, a José Luis Rodríguez. También, ¿dónde están? A Hidalgo. ¿A dónde están? A, ¿Cómo se llama la que estuvo? Eh, eh, Dorina, ayer, Dorina. Querida amiga Dorina Rodríguez. Hay otro que y se llama otro. Henry, o Henry, o Henry, ¿cómo se llama? ¿El sabe? Henry Acosta. Ese, Henry Acosta. Ese no ha levantado la mano nunca. ¿eh? a Henry ah, Acosta. Sí, sí. A nuestros yo cinco no, no, diputados de la lo provincia lo Duarte, a nuestros cinco diputados de la provincia Duarte, de esos cinco diputados, hay tres que son del gobierno, sí. que son del PRM. Me gustaría saber... Oír su opinión con respecto a esta decisión, que de de reducir la penalidad. Que por lo menos le no, no, levantaron de que sea la mano. ¿Eh, visto? Que eran 10 años, lo que estaba en el anteproyecto establecido, a 3 años. Oye, Víctor, parece que eso, eso es los gremios, los gremios, los gremios lo gremio se defienden. No, serio, pero. El, Porque estamos hablando ah, de un gremio de corrupción, estamos pues, hablando de un gremio de corruptos. Yo quisiera, estamos hablando de una maquinaria de corrupción. Yo quisiera oír la opinión. ¿Cuál histórica. fue la razón? Era la justificación que se dio para, para hacer posible esto. Vamos a la pausa y regreso ciudadana. seguimos con los comentarios aquí en contacto ahora en el día de hoy que Pero, es viernes, la antesala sí. del fin de semana. Bueno. A la pausa.